El agua, ve ¿Qué pasó? Todos mis chancrets nadan. Por mi pie, el no o sé. Sea, Por todos mis amigos de las redes sociales he inundado el día de hoy mi cuarto. Todo. Ve, está llenito de agua. Yo bonito, ya voy a jugar. Todos mis zapatos mojando, mis sandales mojando, Ven. Ven. Desperté mis sandales con mis zapatos nadando, ya no me quería poner, ve. A ver amigos, la torrecial lluvia que es ocasionada aquí en Cua.